Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 324 No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Padre, Tú eres quien me dio el plan para mi salvación. Eres asimismo quien determinó el camino que debo recorrer, el papel que debo desempeñar así como cada paso en el sendero señalado. No puedo perderme, tan solo puedo elegir desviarme por un tiempo y luego volver. Tu amorosa voz siempre me exhortará a regresar y me llevará por el buen camino. Mis hermanos pueden seguir el camino por el que les dirijo. Mas yo, simplemente, recorreré el camino que conduce a ti, tal como tú me indiques y quieras que yo haga. Sigamos, por lo tanto, a uno que conoce el camino. No tenemos por qué rezagarnos, ni podemos soltarnos de su amorosa mano por más de un instante. Nosotros caminamos juntos, pues le seguimos. Y es Él quien hace que el final sea seguro y quien garantiza que llegaremos a salvo a nuestro hogar. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Amén.